Me llamo Gregorio Hernández García. Y cero, seri Se te Se llama te gusta? cuenta te gusta? ¿Qué te te te la visión es que me cuajar como la me que inari y me ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es cuenta? la cuena más cuenta? ¿Cuál es se faltan ¿Cuál mira me trabajo de es la cuenta? Bajiri... cuéntala. Guajiri Catina. Me dedicaba yo hace dos, tres años todavía. Este, me dedicaba yo a eso. Pero ahorita ya, por lo que este, ya no me ayudan los pies para caminar y ya no voy al canto todo pues en tres días se seca la palma así pero cuando este, está lloviendo pues tarda para secar y no lo puede uno dejar este, tendido este, porque se moja y se descompone se la palma de verdad, ya no sí, se mancha no ya no este, agarra ese color Queda eh, negra la palma, se descompone. Me escuché cuando... ...cena chicha, Me besé en le nace, le sa, si se le sa, le sa, le sa, le Guys, ¿quién la baja más te baja ¿Dra. Sema, en baja más estándar la baja ¿Cuál es el la ¿Cuál la el cuerpo? ¿Cuál es el tanda base más sea la cola tú se te cama te de la suma la... Bajama la fin de la Están La baja mala Bajama fin de angi. cuando dihuyama... Chich'a... Chica... La... cuando no coge coche, coge coche, coge coche, coge coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, coche, la bishi, Emma. En la cola y Naritseri. no, en la cola. seri, chingo. La bestia... Eh, Kuma. Mira. Todo básimo. Que pues toda la familia. Vamos a tejer unos sombreros para... A veces tejemos 10 o 12 sombreros. Para comprar algo que hace falta en la casa. Y ya, este, pues, entonces todo este, el trabajo que hacemos es lo único que podemos hacer con este, nuestra palma, pues, uh -huh. es lo que este, nosotros trabajamos, nada más eso.